Esto es maravilloso, ¿eh? ¡Qué abro todo! Esto es maravilloso, mira, mira. Uh -huh. ¡Qué naturaleza cómo se respira todo! Uh -huh. ¿Qué va a ser aquí? Sí, aquí, aquí, ponemos aquí, sabrás. Andamos cazadores picos cansos, o sea que. No me encuentro todo Pero, pero no se dispararán, ¿no? No, así para un tiro. Para ayúdame, ayúdame. Espera, voy a poner, venir Ven, esto primero. Ahí. Así. Ahí está, ahí, ahí. Ahora vamos a arreglar tu bonoso sabrás, sabrás qué bonito. Mira. ¿Y eso? Perfecto, mira. Cariño, ¿eso? Ay, de verdad que no seas pesado, ¿Qué, ¿qué es eso? Estoy a sorpresa que te tengo preparada. Bueno, podías comprar en Chinatown pues una bolsita o algo así, como de rafia o algo, algo más mono. Pero eso... nevera de transportar, que jardan de un frío medio. Ay, no sé, más feo. Mira de qué verdad. maravilla, estamos de maravilla aquí, vamos a hacer un picnic de amor. Oye, de amor sí, venga a ver trae saca el champán y las fresas el chocolate champán no hay truxen cerveza da boa no hay que le los colegas bueno este es para aquí para mí pusen unas aceitunas para, para un pincho no sé se oye lo que pusen ahí truxen unas patatitas <risa> antes para probar Milu, eh. pero están están pero pero pero de, de, concepto de, de, de... Eh, pero esto para ti es una escapada romántica, Milu. de comida principal, un sándwiches. Bueno, de verdad, de claro. verdad, es que estoy fendidísima. No estoy cariño, cariño, o sea, Dios. de repente, tú quieres arreglar conmigo, quieres que, que, nos, que, que tengamos una salida de amor, y de repente me traes cerveza, esas cosas, claro. encima marca blanca, porque claro. si es una marca de luz, ¿Qué, o qué, una marca qué, de corte inglés, Que es, es, es una marca, marca negra, a lo cutre, con aceitunas y con esto aquí tirado. Mira, por favor, cariño. encima los sándwiches que engordan. Cariño, no, miente, eso... de verdad, no, no, no, o sea, no, no. Pero, que yo estoy intentando que esto salga, ven. No una el rollo romántico. romántica es, es irme a París, por ejemplo. París. O sea, que tú digas, pues mira, pues voy a a, a, vulgaridad. a mi Gigi, o de pues le voy a, a, a buscar pues, un viaje de fin de semana a París, con una noche de hotel, yo qué sé, algo guay. Sí, como, a París. Como a todo por el mundo, eso, ¿no? Pues sí, pues como a todo el mundo. mundo. Como todas las amigas, todo. País, lo que mola, el glamour, Donald Trump, toda esa merda. A, a, ver, ¿qué a, a, fama, a fama, ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Una foto paus, ¿Hago os... una foto del Facebook con esto? Por favor, no seas cutre, ¿eh? Quizás no seas Villa, cutre, quizás Tú, si que quieres, quieres... Si realmente me quieres, tienes que buscarme un viaje a París. París. Y si no, no me quieres. París. Eso es muy simple. A ver, vos he buscado un no viaje? ¿Vos? ¿Vos escucho a París cajando hostias. Déjame mira. Qué putre, de verdad. No hay puta es cobertura de... aquí. Nunca me esperaba algo. Se me pones nervioso. Algo agro, dí? algo glamuroso. Algo, no sé, como la revista de Lola. Hola. París, aquí está. ¿Cómo se hace viaja a, a París, regales? No sé, con alpaca. Fin de semana en París. dos personas. ¡600 pavos, tío! ¡Qué barato! ¡600 súper pavos! ¡Súper barato! ¡Súper barato! ¡Cariño! ¿Pero qué te cuesta a ti? Mira, te quedas unas horitas más a trabajar y ya está. No me da, no nos da. No da Pasa, hay que pagar muchas cosas, no nos da. Con 600 pavos... Con 600 pavos me compro... ¿No soy yo más importante? Imagínate, ¿Qué tus facturas? Por 250 euros compramos una pantalla, no Lidl de del madre. ¿Qué nos vamos ¿Tacas? a llevar? Eh, ah, ¿Tú cuando te mueras qué te vas a llevar? ¿Tu coche o te vas a llevar a mí? A ti, más su coche. ¿Es un coche para llevarte a ti? No, no. Lógico. No, no, no, no, no. no, no. ¿Tú no entiendes? Doado de entender? No, tú no entiendes. La emoción es lo que tú vas a llevar. Tú tienes que invertir en mí. Tienes que invertir en el amor. Si realmente ah, me, quieres, claro, me, que no no me quieres, cariño. Si no me quieres, entonces no inviertes. Entonces me entras aquí al cutre. Al, al campo cutre y ahí... Cariño, tú. tómate un sándwich, que un sándwich. te un sándwich. ¿Qué engorda. Esto no es enjorda, enjorda, sí, tío! Mira, más no me... aquí quién viene. ¿Quién viene? Las familias los domingos, en plan domingueras, súper cutre. Mira, mira, escuita, imagínate. Eu, ti, aquí, cinco nenos, unos neniños, yojando, un can. ¿Cómo que cinco nenos que una barbacoa. Papá, papá, papá Ay, yo llevo me prender el lume, papá. yo, el Creo que hay temas que no eh, hemos hablado, mira. Eh. No eh, eh. eh. eh. eh. no eh. A a los afillas, mira, los donjos nacen hacen así, las silvas. Que te quede muy claro que yo no voy a parir como una coneja. Que coneja? te quede muy claro desde ya. Como una coneja, no. Como Yo una no mujer. quiero tener hijos. Yo no quiero tener hijos. Y encima cinco. Encima cinco. Para que eso quede. No, no, ¿El no. El ojo de mujer va a No, no, no. Yo no quiero hijos. Tú ya me conoces a mí como estoy. Eh, ¿Vamos a vivir solos toda noche, toda vida? Pues toda la vida. Y en París. Y nos podemos <risa> ir a París, a Egipto, a Roma, a Nueva York, no sé. A, a Roma, a Nueva York, ven a Cartos, ven a vivir, ven a. Ayer es muy barato, es que son los que. Mira, ¿sabes qué se dijo. ¿Eo qué hay? No se puede ir a París, no se puede ir a París, no da pasta, no da nada, eh, si nunca has disfrutado el pin, evo eh, a comer este bocadillo, aquí de puta madre, tranquilo. ¿Se lo va? Eres La un supercutre. Hasta como Eva, a Eva esto está, es salud, todo esto es salud, joder. Está claro que tú no me quieres. Está claro que tú quieres, no quieres bueno, porco. que mami que bien viño un caldo de marulla ahora ¿Qué caray está haciendo ahí? Esa fruta es miña, ¿eh? Me cago voy a ir ahí con el me cago en la cona. ¡Fuera de ahí, coño! Me cago... ¡Oye, trae más para para acá, me cago en dios que está jodiendo la mazal! Mira, ahora escapo capo, ¿eh? me cago en dios la... la madre que lo parió, ¿eh? Eh... Jairo... ¿Quién fue? Jairo, escoita. No. Jairo. <risa> ¡Jairo! ¡Jairo! Jairo no. Tengo esco... no, no, no. que decirte una cosa. Líquido de frenos. Jairo. ¿Qué? Jairo, Scoita. ¿Sabes quién es Sofía? Acuérdate de Sofía? ¡Jairo! Por la tuya. ¿Eh? la tu afilla. Líquido de frenos. Escoita. Necesito, mira, necesito Jairo. líquido de frenos. Jairo, Jairo si me con porche líquido de frenos. ¿Sí? ¿Qué? Que tu que está enferma. Necesito ayuda. Jairo, no puedo con esto solo. Jairo, por favor, que si quites dinero. Necesito S ayuda. quieta, quieta. Jairo. ¿Quieres escoitarme un momento? ¿Qué? Que necesito, necesito ayuda le queda de frenos. ¿Qué hará eso? Vamos a ver dónde estoy. ¿Qué puso este uno aquí? Jairo, por favor. Jairo, ¿Dónde? por favor. Por Sofía. Solo he hecho pido por Sofía. Sofía. Solo he hecho pido por Sofía. a pequeña? a pequeña? La nena? Por... Que no ves a tele. ¿Qué es? Que no ves a Tele tele. ¿Qué tiene que ver esto ahora? Que no, no, no ves es... a tele. ¿Qué ten que ¿Qué ver ahora eso? están? Jairo, por favor, necesito cartas. A tu afilla está muy enferma. No puedo con esto, soa, de verdad. Que no me satele. Mas... Que no me satele. Necesito medicación. Quita móviles. Me... La medicación, da igual. Non, la medicación van a él. La medicación van a él. ¿Y quién puso ese un ahí? ¡No es un A La medicación van a ¿entiendes? Mira. Jairo, es coito, por Leva allí, estoy ponlo.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 ¡Eva! ¡Líquido de frenos! ¡Y que puso un! puse se este un! encontré con Jorge y que me dijo más o menos dónde vivía ¿eh? pero... pero Ay, ¿qué, qué linda casa, me encanta tu casa. Belén, qué mira. colores. Es que... Ay, ¿y tu chico? No, es que va a llegar ahora, es mejor que te vayas porque... Wow, siempre hacer... tuviste buen gusto, sí. ¿eh, cabrona? Tengo que hacer unos recados y la comida, ¿vale? Bueno, yo no tengo dónde comer. No, no, pero no, mejor no. Eh, vete, por favor, Belén. Es que, de verdad, tengo que hacer cosas y no tengo tiempo. Pero mejor, así lo conozco, lo espero. No, pero, no, no, no. Pues sí, tenemos que salir los cuatro, no, no, no, lo vamos a pasar no, genial. No, no. Eh, ¿qué? Hola. ¿Y tú quién eres? Este Venga, sal de pico. mi casa. Mi amiga, sal de mi casa. No, calle, pero... Calle. Sal de mi casa. Venga, fuera. Fuera, que te vayas ya. Que te vayas. Tranquilo, eh. Tranquilo. Es mi amiga. Sal, sal de Venga, chao. ¿Por qué coño es ¿Qué esperas que yo me vaya para estar puteando? ¿Eh? ¿No, ¿Cómo que no estás puteando? A ver, cállate, no me vengas con hostias. No me vengas con hostias porque siempre es lo mismo contigo. Siempre es lo mismo, ¿entiendes? Jodiendo, jodiendo, jodiendo. ¿Quién me estás jodiendo. Joder, joder, joder. ¡Puta! Que ¡Es la puta! la puta, ¡Puta, ¡Puta! ¡Cago en la hostia ya! ¡Eh! ¡Toma, ¡Hostia! que no lo entiendes, ¿eh? Siempre jodiendo, siempre jodiendo, hostia, un día, otro día, otro día. Joder. Mujer, eh, tranquila. No, papá. Tranquila, mujer. Ay, no. A ver, lo que tenga que vir, eh, se virá, no te preocupes. Ahora no, papá, ahora no. Peña, no te pones así. la vente. Vente conmigo. Déjame, papá. ¡Sorfre! papá Alicia. Hola. ¿Qué tal? ¿Belen? Sí. Necesitas algo... ¿Está papá? Sí, está, está arriba, creo. Lo llamo algo. Esperéis. Bueno ¿Quién es? Os la cena. ¿Por qué no os traes la cena a tu secretaria? Es un poco pronto, ¿no? Es hora que empecéis a comer bien. Algo casero. Todavía no tuve tiempo. Eh, buena idea. Entonces, ¿así lo charlamos los tres juntos? ¿Tiempo de qué? Hija, déjame que te explique. Espera. ¿Estáis juntos o qué? Alicia. Eh, no te no, preocupes. No, no, no. ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Por qué? Ay, no te preocupes. Ya se le va a pasar.